Víctor Víctor, quien en el día de ayer, pues, una víctima más del COVID-19, pues, nos arrancó en la vida, nos llevó, la vida de ese gran artista dominicano, Víctor Víctor. Aunque le comentábamos serio ya fuera de cámara, que ahora eh, todo el que tiene cualquier Bien. tipo de inconveniente de salud, pues, lo primero que se atina es a relacionarlo con esta pandemia que afecta al mundo entero, o sea que tú tienes cualquier problema de salud, pues inmediatamente es, es asociado a esta situación ya don Víctor Víctor había venido confrontando algunos problemas de salud que se le complicó ya con la afección del COVID-19 y esto pues le produjo finalmente la muerte, así que pasa a los restos de ese gran cantautor dominicano don Víctor Víctor no hay que saber sí, sí. que solamente las complicaciones de el, del virus es porque ya con esos, esas enfermedades que tiene el, el paciente eh, crónica, eh, se le hace imposible que su organismo eh, actúe en sus defensas lo más rápido posible y crear sus anticuerpos. Porque nosotros, eh, eso es lo que pasa en los pacientes jóvenes, en la gente con, que gozan de buena salud, que dicen, ah no, a ese le dio la forma leve, no, lo que pasa es que tenía la facultad suficiente para hacer su, su anticuerpo a tiempo y no provocar una gravedad pero resulta que a veces hay enfermedades que uno ni sabe que la tiene ni sabe que sí. padece no ha dado ningún tipo de manifestaciones pero es, se pierde una gran gloria vemos como este año eh, personalidades y, y artistas y y eh, de gran valía en la, en la sociedad dominicana, no es que todo el mundo no vale o hay gente que vale uno más que bueno, otro, pero bueno, y nosotros hay, lo como, hay funciones, mundo. sí, hay funciones que hacen esas personas que se van a extrañar, el canto, la música, el arte, el, el, el todo eso uno lo va a extrañar, y, y por la misma popularidad, y la misma connotación que tienen como artista, pues uno se hace eco, pero en definitiva nosotros pues lamentamos la ¿no? muerte de todos y cada uno de los dominicanos, que tanto de aquí como en la diáspora, han fallecido en medio de esta situación. En otro orden serio, pues vemos que en el día de hoy, pues en un ambiente de camaradería, un ambiente, ¿verdad?, muy ameno, estarán los diputados de la Cámara, de la redundancia de diputados, eh, recibiendo Conociendo. este pedimento de estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo. Lo conocerán hoy, se espera que a unanimidad sea aprobado porque es un consenso tanto de las autoridades eh, electas como de las autoridades actuales que ha sido consensuado este estado de emergencia que posteriormente estará conociendo el próximo domingo el Senado de la República y una vez pues sea ya ratificado por el Senado pues le dará la, la potestad al gobierno para la próxima semana comenzar eh, a, a tomar medidas más estrictas, comidas a que los dominicanos pues, podamos atender la, la, el llamado de, de las autoridades para evitar que sigan, que sigan, sigamos eh, eh, perdiendo seres humanos en la República Dominicana en medio de esta. Pandemia. Bueno, yo creo que la, el, la decisión de... de el gobierno y parte de, de la oposición tiene valía y es bueno entender pero no hacemos nada con eh, decretar eh, otra vez el estado de emergencia y que nosotros como ciudadanos no cumplamos con eso. Eh, hemos visto que sin lugar a dudas no hay eso no lo no lo vamos no lo vamos a dudar nunca. Eh, ha habido un rebrote, ha habido un rebrote que puede, que puede fácilmente cobrar igual cantidad de vida que cobró en la primera en la primera etapa de la pandemia, por lo tanto yo estoy totalmente de acuerdo. Hay otra otra una luz al final del túnel y es que vemos que las eh, la ciencia, los investigadores eh, de diferentes eh, continentes, Rusia, China, los Estados Unidos están enfrascados en la lucha por la, conseguir la vacuna eh, para este coronavirus. Y yo creo que ah, lo que teníamos un poquito de desesperanza que, que quizá iba a ser para el año 2021, parece ser que estamos más cerca que, que, que lo que pensábamos. Se cree que en octubre, septiembre, octubre, hasta, hasta a final de año, eh, ya tendremos una vacuna eh, confiable para, para este mal. Yo creo que conociendo la mentalidad del hombre y cómo actúa, esta es, va a ser la verdadera, el verdadero eh, la verdadera eh, medida que va a detener este coronavirus, porque como dice el padre Moncho, es el individualismo, es como que a mí, si a mí no me toca, eh, yo, para mí es un relajo y yo creo que eh, este mundo tiene que aprender algo de esto, porque tam también hay que decir que esta quizá no sea la primera, ni es la primera ni va a ser la última es situación de, que, de salud que se va a enfrentar el mundo. Con, con respecto a que tú señala ya en esta segunda etapa, vamos a decir de esta situación de pandemia que vive la siguiente eh, situación, que va a aprovechar, va a aprobar la Cámara de Diputados hoy que el domingo a ratificar por los Senadores. Yo creo serio que de alguna manera va, va a tener que surtir efecto, porque fíjate que las autoridades han sido enfáticas en que esta vez van a cumplir por la fuerza claro, van a tener que utilizar la eh, fuerza las medidas que se van a establecer porque así como decía el Padre no hay de otra para que la gente pueda cumplir la cabalidad y evitar que sigan muriendo personas, hay que utilizar la fuerza y ojalá, ojalá que este fin de semana y, en la, eh, y mientras llegue a las próximas medidas para la gente realmente pueda tomar conciencia y cumplir con las medidas, llámese el uso de la mascarilla, ese distanciamiento físico, ese distanciamiento social que tanto han exigido y se ha mencionado tanto en los últimos cuatro o cinco meses. Yo creo que llegó el momento de que se cumpla de manera obligatoria, que se cumplan esas acciones para realmente poder frenar la cantidad de muertes que estamos nosotros aportando en medio de esta pandemia. Fíjate en serio que han dicho las autoridades, ayer lo anunció el ministro Montagno donde el gobierno no pretende cerrar las fronteras, no pretende cerrar las empresas, sino hacer que se cumplan de manera obligatoria las medidas en pro de que sigamos aportando muertos, de manera que lamentablemente va a ser así. Creo que es una medida eh, donde no habrá un solo dominicano consciente y responsable, ¿verdad?, que se pueda oponer ante esta situación. Y medida esta que estará, en el deber, el próximo gobierno entrante, la próxima autoridad, en darle seguimiento hasta que Dios mediante podamos salir serio de esta situación de pandemia que vive el mundo mira Víctor y es tan lógico y será redundancia o, o tontería de uno razonamiento tonto, pero si ustedes se fijan, como el Junte aumentó el coronavirus la separación disminuye el coronavirus o sea, el junte de la el de las de la, de la elecciones, de los, de los, del proselitismo, el junte de la celebración, todo eso trajo al traste el aumento del coronavirus, ¿verdad? Así mismo la separación de eso va a traer la desaparición del coronavirus. Sí, es como una, una, un número matemático, es una matemática pura. Y, no, que, ya, no y, y que ya esto no es político. No, no ya no es... ya es ya salimos siempre, de la campaña siempre, salimos una, todo una, una realidad sí. ya no hay forma de cómo darle un manejo un manejo político a menos que claro. o sea, una política de salida, una política de salud en pro de que no sigamos aportando muertos en este país esa es la triste realidad a la que tenemos nosotros que acogernos